Cuando quiera, Senadora Vila. Buenas tardes. En primer lugar, eh, quería agradecer las enmiendas de todos los grupos. Yo creo que han sido enmiendas que nos han ayudado a enriquecer este texto. Porque, bueno, pensábamos que esta moción era muy necesaria. Lo pensábamos antes, antes del cambio con el actual Gobierno, y lo pensamos ahora. Era una moción que se hacía necesaria debatir en el Pleno, se hacía necesario visibilizar la importancia que tienen las políticas de cooperación internacional y creíamos que, bueno, que, que qué tiempos serán los, los que vivimos que parece que hay que defender lo obvio, ¿no?, decía Bertolt Brecht. Y es que la política de cooperación internacional o la cooperación está en nuestra... Constitución propiamente. Es un compromiso el que tenemos con la redistribución de la riqueza, porque la Constitución dice en su preámbulo que la voluntad tiene que ser, nuestra voluntad tiene que ser siempre la de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Pues bien, eso es justamente lo que quieren las políticas de cooperación al desarrollo. Y, Señorías, nosotros creemos que hoy en día nuestra política de cooperación internacional al desarrollo se encuentra en una situación de jaque, en una situación absolutamente desastrosa. Con la excusa de la crisis, en 2008 se empezaron a recortar los presupuestos en política de cooperación internacional y ahora nos encontramos, no en este momento, pero sí hemos alcanzado en 2016 mínimos históricos empezando a recuperarse en 2017, pero seguimos en una situación desastrosa en cuanto a políticas de cooperación internacional y por eso creemos que es imprescindible esta moción que hoy presentamos. Los presupuestos para la cooperación internacional. En 2008, concretamente, la ayuda oficial al desarrollo se recortó, desde 2008 se recortó en más de un 70% hasta situarse en el 0,21% de la Renta Nacional Bruta en 2017. Hoy nos encontramos en el 0,33%. De todas formas, estamos muy lejos todavía del 0,7% que nos habían que nos habíamos propuesto, que nos propone las Naciones Unidas y nosotros no queremos dejar de tener ese 0,7 en el horizonte, porque es la petición de nuestra sociedad civil, porque es la petición de nuestras ONGs y porque es nuestro compromiso como país y porque es nuestro compromiso también a nivel internacional, que eh, tal y como dicen las Naciones Unidas. Esto no es baladí. El hecho de recortar en políticas de cooperación internacional tiene consecuencias graves para la población a nivel mundial, también para la sociedad española, pero sobre todo a nivel mundial. Si recortamos en sanidad, por ejemplo, la reducción y el desvío de partidas hacia el sector privado, que es lo que hemos visto en los últimos años, alteramos los objetivos principales de la sanidad pública, como son la universalidad, la calidad y la seguridad de las prestaciones públicas. Pues bien, si recortamos en políticas de cooperación internacional, lo mismo, se altera la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo. Básicamente, si recortamos en cooperación internacional, jugamos con la vida de la gente. El presupuesto destinado para la ayuda del desarrollo es absolutamente insuficiente para cumplir estos objetivos y totalmente insuficiente también para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a los cuales nuestro país también se ha comprometido. Pero es que además el presupuesto que se ha ido recortando en los últimos años hasta alcanzar mínimos históricos y que ha supuesto un recorte de más del 70% en los últimos años, también se ha desaprovechado desastrosamente. Es que lo que se ha gastado, se ha gastado mal. O incluso de lo que se podía gastar, no se ha gastado. El anterior Gobierno dejó sin gastar el 45% de los fondos de cooperación entre 2012 y 2016. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dicen los datos de la Intervención General de la Administración del, del Estado. Para que nos hagamos una idea, en el 2008 la ejecución de los fondos fue del 92%, del 45%, repito, entre 2012 y 2016. De lo que podríamos gastar, ni siquiera hemos aprovechado. Lo hemos aprovechado. Asimismo, asimismo y pese a que los indicadores existentes en la política de cooperación son muy deficientes, podemos afirmar que hay graves carencias de coordinación entre los distintos actores. Es por ello que instamos al Gobierno en esta moción a iniciar un proceso participado por los distintos actores de la cooperación para la reforma de la Ley 223-1998, para enfrentar los distintos retos globales, pero sobre todo para asimilar e incorporar los retos de la Agenda 2030. Lo tenemos que hacer con los medios adecuados y con la coordinación adecuada. Ciertamente, la política del anterior gobierno ha apostado por la privatización, también en el sector de la cooperación. Eso significa privatizar el beneficio y colectivizar las pérdidas, que en el sector de la cooperación tiene todavía consecuencias más graves. Básicamente, es lo que hacía Robin Hood, pero al revés, hacer negocio con la desgracia y la necesidad. Y por si, fuere, por si ello fuera poco, encima nuestras propias políticas comerciales, son injustas. Muchas veces lo que damos con una mano se lo quitamos a los países con necesidades con la otra. Esta moción quiere poner su mirada en los presupuestos de 2019 y se propone una hoja de ruta para alcanzar en 2020 un nivel de ayuda al desarrollo del 0,4% de la renta nacional bruta, con el objetivo de alcanzar, como decíamos antes, el 0,7% en 2030. A pesar del incumplimiento de los anteriores gobiernos, las ONGs han seguido desempeñando su labor con éxito gracias a la solidaridad, solidaridad de la ciudadanía, y a su profesionalidad, aportando múltiples beneficios para la sociedad y para el prestigio de nuestro país a nivel internacional. Todo eso que no ha hecho el Gobierno del Estado, todo eso que no han podido hacer las comunidades autónomas por, por cuestiones presupuestarias y por esa centrifugación que ha estado haciendo el Gobierno español con respecto a las comunidades autónomas, con respecto a su deuda, todo eso que no han podido hacer los ayuntamientos por falta de presupuesto, también por falta de colaboración del Gobierno del Estado, lo han suplido, lo han sustituido nuestras organizaciones no gubernamentales, nuestra sociedad civil de la que tenemos que estar muy y muy orgullosos. Es por eso que en esta moción nosotros queremos hacer un sincero reconocimiento y un recordatorio de que la Administración debe reconocer su papel como actores en el ciclo de las políticas públicas y agentes del cambio. Y no solo queremos reconocerles de forma retórica todo ese esfuerzo que han hecho las ONGs por nosotros, por nuestro país, eh, sino que también lo, lo tenemos que reconocer con hechos, no de forma retórica, sino también con hechos los proyectos y los convenios de las ONGD tienen por lo menos que suponer el 15%, decimos en esta moción, en 2019, porque no todo acaba en un reconocimiento, decíamos, retórico. Tienen esos proyectos, tienen que ocupar por lo menos el 15% del presupuesto. Y hay que dar un papel central al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que hasta ahora ha brillado por su ausencia gestionando al menos el 60% de la ayuda oficial al desarrollo desde el mismo. Y hay que seguir creciendo en calidad y con instrumentos clave para la cooperación. Así, por ejemplo, eh, tenemos que destinar partidas presupuestarias a la ayuda humanitaria, a la igualdad de género, al cambio climático, a la educación para el desarrollo mucho mejores, mucho más suculentas de lo que hemos eh, destinado hasta ahora y a, lo, a las cuales eh, más tarde me referiré. En definitiva, es necesario fortalecer una arquitectura institucional que asegure el principio de coherencia de políticas para el desarrollo en toda la acción del Estado que afecte a países en desarrollo. Y Vaya quizás, terminando, señoría. Termino ya, presidente que afecta a países en desarrollo y que cohesione a los distintos actores de la cooperación, dando un rol estratégico siempre a las organizaciones de la sociedad civil. La, la política pública de cooperación al desarrollo sigue, tiene que seguir siendo pública y tiene que seguir siendo una política central porque ese, esa es nuestra verdadera marca a nivel internacional y esta tiene que ser nuestro orgullo también a nivel internacional. Gracias. Gracias